Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el hueso frontal. Como veis, en esta vista tanto anterior como lateral, el hueso frontal está situado, es este hueso que estoy remarcando aquí, y aquí en la vista frontal será este hueso de aquí. Es un hueso que será convexo y liso. Nos vamos a encontrar que tiene dos partes, una parte vertical y una parte horizontal. La voy a representar Aquí, esta sería la parte vertical. ¿Mm? Y luego tenemos una parte horizontal. ¿De acuerdo? Se ve perfectamente aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la parte horizontal. Sería esto de aquí, detrás. Esto de aquí. Y la parte vertical, si colocamos el frontal, lo vamos a frontal, lo, lo vamos a tener de color verde. Esta sería la parte vertical, ¿de acuerdo? Y luego después, ahí tendríamos la parte horizontal. Esta sería la parte horizontal. Bien, por tanto, a la parte vertical, nosotros la vamos a... Ponemos aquí vertical. La vamos a denominar escama frontal. También se denomina escama frontal. ¿Vale? Esta escama frontal es la que va a formar la frente y la parte anterior de la bóveda craneal. Y luego tenemos la parte horizontal, que la parte horizontal va a estar formada por las láminas orbitarias y también por el techo de la cavidad nasal. Las láminas orbitarias, para que nos hagamos aquí, es el techo de las órbitas. Bien, eh, el límite, va a haber un límite entre eh, lo que es eh, la parte vertical y la parte horizontal del etmoides, digo del, del hueso frontal. Y vendrá delimitada, voy a marcar aquí, por lo que es la cresta órbito-nasal. ¿vale? Aquí tenemos este, sería la cresta órbito-nasal. ¿Vale? Ese es el límite entre una y otra. Ponemos aquí de color para que se nos vea. La cresta órbito nasal. Bien, eh, en la parte horizontal, antes de que se me olvide, en la parte horizontal va a formar la base del cráneo y por tanto la vamos a poder situar eh, en lo que es la fosa craneal anterior. Vale, la parte horizontal la vamos a localizar en lo que es la fosa cr eh, craneal anterior. Bien, <ríe> seguimos entonces viendo ahora en este caso lo que vamos a hacer es ver distintas estructuras que van a eh, conformar eh, el hueso eh, frontal. Una de las estructuras que nos van a llamar la atención ¿vale? va a ser eh, lo, que es una, la, lo que denominamos la eminencia frontal. Aquí la tenemos. ¿eh? La eminencia frontal. Debajo de la eminencia frontal nosotros nos vamos a, vamos a localizar lo que... Aquí esto, qué es lo que vamos a denominar arco superciliar, ¿De Aquí tenemos, voy a ponerlo así, este es el arco superciliar. Hay dos arcos superciliares, ¿de acuerdo? Que es donde van a ir nuestras cejas. También vamos a poder localizar entre... Entre ambos arcos superciliares los vamos a poder encontrar, eh, lo pongo así, este puntito, lo que vamos a denominar glavela, ¿vale? Va a ser el espacio, ¿vale? La glavela es el espacio que queda entre los dos arcos superciliares. Otra estructura que es importante, ¿vale? Va a ser el, que está aquí situado, ¿vale? Este es el orificio supraorbitario. El orificio supraorbitario. El... ¿Qué más podemos ver? Bien, viéndonos a la cara lateral, aquí aprovechamos y vemos perfectamente este aquí esta apófisis, o lo que sería esto de aquí. Vale, pues esta es la apófisis, que será eh, cigomática u orbitaria, ¿vale? Apófisis le ponemos aquí, cigomática u orbitaria, cigomática u orbitaria. Se va a continuar, si os fijáis bien, ¿vale? con lo que denominaremos la cresta frontal. ¿Vale? Eh, la apófisis, ah, bueno, sí, la apófisis cigomática bueno, va a formar, eh, se va a continuar, ¿de bueno, Formándolo eh, con el hueso malar, la articulación del hueso malar. ¿Qué más podemos mm, decir? Sí, perfecto, que, eh, bueno, en esta parte lateral nos vamos a encontrar lo que es una fosa, esta es. Una, la fosa lacrimal vale la fosa lacrimal la tenemos ahí bien vamos a ver una vista pasamos entonces aquí de esto y vamos a ver esta vista es una vista asumemos un, a un corte axial a la bóveda del cerebro y nos vamos a ver eh, bueno, pues vemos lo que es la parte horizontal, pero del endosqueleto. Eh, lo característico, lo característico bueno, pues esta es la, esta es la eh, cara convexa. Vamos a ponerla a ver si no está aquí. Esta es la cara convexa de las fosas orbitarias. ¿vale? Tenemos la fosa orbitaria, el techo de la fosa orbitaria. Luego tenemos aquí esta cresta. Esto es la cresta frontal inferior. Vale. Y se va a relacionar el, la parte, se va a relacionar o se articula con quién con el ala menor del esfenoides. Vale, por último vamos a ver eh, cuáles son las estructuras, ¿vale? las articulaciones que se van a relacionar con el hueso eh, frontal. Tenemos, por un lado, lo que va a ser la articulación, bueno, por, por, por, se va a articular con el hueso eh, parietal. ¿no? Es, forma aquí lo que es a través de, de la sutura coronal, que ya la conocemos. Va a ser frontal con el parietal. Luego podremos también articular este hueso frontal con el hueso esfenoides, ¿no? A través de qué? A través de una sutura que denominaremos frontosfenoidal. Que es el frontal con el esfenoides. Vale. Otra articulación que podemos localizar va a ser la del... Eh, la del hueso eh, la del hueso frontal con el etmoides ¿no? que lo tendríamos aquí y también se va a articular a través del, eh, con el hueso nasal a través de, de la sutura frontonasal y se frontal con el hueso nasal ¿de acuerdo? y esta sutura frontonasal que será esta de aquí, la fruta nasal. El medio de esta sutura es lo que vamos a denominar nación. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el hueso es lo que ha dado el hueso frontal. Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.